Okay, now recording. Thank you, Marcelo. Uh, ahora sí, ahora sí, Marcelo, ya se está grabando. Gracias. Good morning, everybody. Welcome to the Natural Capital Conversation Series. I'm Mary Ruckelshaus, the Managing Director of the Natural Capital Project, and we're thrilled to have all of our guests here today, and especially the experts who will be speaking with us today about these incredible innovations and inspiring activities going on in the Amazon and Latin America. I'll first I'll just give you a brief introduction to natural capital project. Um, let me see here. Sorry, Laurie, I thought I was gonna. Oh, I can't share the screen. Here we go. Thank you. Just a few little housekeeping things for us all to um, understand as we navigate through this webinar series. Um, first is the the zoom interpretation so at the bottom of your screen you'll see that small globe that says interpretation so the webinar will be presented in both english and spanish so click on that globe and you can choose the language that you prefer that will be important for you to be able to hear and then the speakers presentations will be in english um, and some will be in spanish um, and you can um, Then you, the only other thing to note is that you want to mute the original audio so you don't hear two voices at the same time. Okay, that's, that's I hope enough for that. If you have any questions, please send us a question in the chat. Next slide please. So the Natural Capital Project es una partnership. We're based at Stanford University and we're a partnership among all these incredible institutions shown below. And our aim is to pioneer science junto con todas las organizaciones que pueden ver en la pantalla en la parte superior. Y la idea es habilitar, eh, poder promulgar la naturaleza y su convivencia con las personas o viceversa. Y la idea es asegurarnos de que la ciencia se base o eh, que las decisiones informadas se basen en la ciencia y que las personas estén motivadas para realizar cambios tanto para la sociedad como también para la naturaleza. Y como vamos a ver, muchos aspectos de eh, este objetivo de NatCap en tres sentidos entre ciencia y tecnología y las asociaciones realmente conllevan a cambios importantes. Excuse Siguiente. me, interrupting, Thais, you are oh, on the English channel. Oh my gosh, sorry about that, sorry about that, sorry about that. And this natural capital conversations is part Las of. Las conversaciones a... de capital natural es, forman parte de una serie y los aliento. So I hope you'll join us for others in Perdonen. addition to. One Espero que ustedes se unan a nuestro seminario y los futuros seminarios que se llevarán a cabo en los próximos meses y a lo largo del año. Y me disculpo que estaba interpretando en el canal de inglés, eh, pero vamos a iniciar ahora con el siguiente eh, ponente que es nuestro facilitador, Marcelo Guevara, quien es del proyecto de Capital Natural y realmente él es un líder en esfuerzos que se realizan en las Amazonas. Eh, usted tiene la palabra, Marcelo. Ha sido un placer darle la bienvenida. Gracias, Mary, por esa excelente introducción a nuestro seminario el día de hoy. Buenos días y gracias por acompañarnos a todos y cada uno que están este momento con nosotros en este webinar. Permítanme primero presentarles a los expositores que tenemos. Tenemos unos expositores de primera línea líderes en la región amazónica y primero quisiera agradecerles a ellos por su participación. El doctor Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de Colombia, ha trabajado en la Amazonía aproximadamente 30 años en ordenamiento ambiental, áreas protegidas, monitoreo y uso de recursos naturales, además de uso de la tierra y planificación regional. El doctor Rodrigo Sierra, presidente y fundador de Geoís Ecuador, fue profesor de economía ambiental. Análisis espacial de Arizona State University y University of Texas en Austin. Consultor para organizaciones internacionales en temas relacionados con análisis de cambio de uso del suelo. Master Marta Torres es la coordinadora de comunicaciones en el Centro de Innovación Científica y Amazónica del Perú. Tiene una vasta experiencia en la conservación de recursos naturales y áreas protegidas. Ingeniero Armando Muñante es el responsable de la oficina de SUNAS, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de Perú, experto en planificación y en mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. El doctor Carlos Sousa, CEO y cofundador de Terras App Solutions en Brasil, investigador asociado en Amazon, con una enorme experiencia en teledetección, monitoreo de bosques, uso del suelo y modelamiento espacial. Y la doctora Avesita Chichón, directora de la iniciativa Andes Amazonía de la Fundación Gordon y Betty Moore en Estados Unidos, cuyo objetivo es asegurar la biodiversidad y la, funda y la función climática del bioma amazónico. Tiene además cerca de 30 años de experiencia en el uso de recursos naturales, y conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible en latinoamérica y el caribe siguiente el, la agenda para el día de hoy está, estaremos en este orden presentará primero Rodrigo Botero, Rodrigo Sierra, Marta Torres, Carlos Souza. Tendremos un break de cinco minutos. Posteriormente continuará Avesita Chichón y luego abriremos un debate, un tema de conversación, de discusión y finalmente lo cerraremos. Siguiente. Una grabación de este webinar estará disponible en el canal de YouTube del proyecto de Capital Natural y una copia en PDF de las diapositivas será enviada por email después del evento. Siguiente. Por favor, una nota final. Tendremos un buzón de preguntas y respuestas para que envíen sus preguntas a los panelistas. Use el botón de de Q y A, Question and Answers en la parte inferior de la, su pantalla lo van a encontrar y utilizaremos el chat solo para preguntas técnicas o problemas de logística exclusivamente. Siguiente. Bajo este contexto, entonces empezamos con nuestro primer panelista, el doctor Rodrigo Botero. Adelante, Rodrigo. Marcelo, muchísimas gracias. Eh, es un placer estar con ustedes aquí el día de hoy y voy a arrancar entonces a compartir... Eh, algunas consideraciones sobre lo que está ocurriendo hoy por hoy en la región amazónica colombiana al respecto de los procesos de uso del suelo y planificación del mismo, tanto desde la perspectiva de las economías legales como ilegales. Siguiente, por favor. Desafortunadamente, tenemos que en los últimos años ha habido un proceso de deforestación creciente, particularmente en los últimos cinco años, Vamos a ver cómo hay un cambio importante en ese proceso. Colombia eh, ha firmado un acuerdo de paz que desafortunadamente ha coincidido con un proceso, una transición en, en términos de su gobernabilidad en la región amazónica. Y esa transición en la gobernabilidad se ha expresado básicamente en que hay una cantidad de fuerzas que están transformando muy rápidamente su territorio en función de... Eh, hacer una apropiación de tierras de gran escala, que vamos a ver cómo son sus manifestaciones. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Como ustedes se pueden dar cuenta, en los últimos cinco años tenemos ya un área cercana a casi las 900.000 hectáreas de bosques deforestados en la región amazónica colombiana, que si bien eh, comparativamente en términos de la cantidad total de bosque no es comparable con lo que está sucediendo en Brasil o en Bolivia, por ejemplo, sí lo es en términos de la intensidad de la deforestación. Es decir, el número de hectáreas deforestadas por zona, por unidad de área, cierto eh, sí es eh, comparativamente similar a lo que está sucediendo en las zonas de mayor concentración de la deforestación en toda la cuenca amazónica. Y si ustedes se dan cuenta, adicionalmente podríamos decir que estas zonas, como ustedes pueden ver en, la, en el mapa que les estoy mostrando, tienen un patrón y un comportamiento similar durante varios años. Esto también implica que si nosotros tenemos una predecibilidad en las áreas de mayor concentración de la deforestación, quiere decir que allí tenemos unas condiciones estructurales que están permitiendo que ese proceso se dé. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí en la, en la tabla final que yo estoy mostrando, eh, el proceso ha venido creciendo casi al doble de lo que había sido el estándar, el, el, el, la deforestación promedio en los últimos años en la región amazónica que estaba entre las 70 y 80 mil hectáreas anuales y estamos hoy por hoy entre las 150 a 140 mil hectáreas. A pesar de que en el año 2019 tuvimos un pequeño descenso, ya los datos nos muestran que en el año 2020 podemos tener una situación similar o igual a la que tuvimos en los años de mayor pico de la deforestación durante las últimas dos décadas. ¿Cuál es el elemento crítico que quiero señalar aquí? Es que hay un proceso eh, masivo de apropiación de tierras que se expresa en varios factores. Uno, en el proceso de ganaderización. ¿sí? La ganadería es hoy por hoy la forma más rápida de hacer la consolidación de las tierras apropiadas una vez que se da la deforestación. Segundo, hay un avance en la agroindustria de gran escala, eh, en particular en la región norte, en donde tenemos una mayor conectividad vial hacia el interior del país. Obviamente también hay una relación con algunos núcleos de cultivos ilícitos que hacen un proceso de lavado de este tipo de fondos a, destinado hacia la compra del ganado o hacia la adquisición de tierras y procesos de deforestación. Y tenemos también, eh, digámoslo como actividades complementarias o marginales, en algunos casos la extracción de madera, pero siendo esta muchísimo más baja porque en general los bosques son incinerados en su totalidad sin hacer utilización de la madera. Y eh, al mismo tiempo tenemos procesos de especulación de tierras que no son utilizadas en búsqueda de su venta y su incorporación dentro del mercado agropecuario. Y finalmente quiero señalar que también hay una coincidencia exacta, hay una correlación directa entre la ampliación de la infraestructura vial tanto con recursos legales como con economías informales que coincide con las áreas de mayor deforestación y de ganadería. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Eh, vamos a ver entonces eh, algunos casos ya en detalle de cómo, por ejemplo, eh, las economías ilegales sean derivadas de estas de los cultivos de coca o de la minería ilegal, están yendo hoy por hoy para nutrir un mercado muy importante. Es el mercado de tierras que se está abriendo hoy por hoy en la región amazónica colombiana, en donde sus primeras fases se generan básicamente... Eh, procesos de transformación con ganadería extensiva. Ustedes están viendo aquí en las fotografías el avance de esa frontera agropecuaria, ¿cierto? Con un tipo de ganadería extensiva que se desarrolla sobre áreas de parques nacionales, resguardos indígenas o las reservas forestales. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los elementos que están generando que ese proceso se dé? Históricamente ha habido una falta de presencia gubernamental y de control sobre lo que llamamos aquí las tierras baldías, es decir, las tierras del Estado, ¿cierto? Que eh, tenían una destinación, digamos, lo original hacia el, la hacia el manejo forestal, pero que desafortunadamente no, nunca hubo un proceso ni de identificación de los usos forestales que se podían dar allí, pero tampoco de las responsabilidades y los derechos poblacionales que se pudieran dar en esa zona. Entonces, eso ha generado, de manera paralela a la ausencia en los procesos de tenencia de tierra para comunidades vulnerables, en particular campesinas, una condición de ingobernabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Eh, como ustedes se pueden dar cuenta aquí en los datos que tenemos, en los últimos años, ¿cierto? Lo que tenemos básicamente son unas zonas muy concentradas en donde el la, la disponibilidad de grandes capitales se está hoy por hoy concentrando en zonas enormes de más de 100 hectáreas por cada uno de esos sitios en donde ya no son pequeños campesinos sino son grandes conglomerados económicos los que están tumbando este tipo de bosques que rápidamente son incorporados dentro de la frontera agropecuaria si ustedes se dan cuenta aquí los datos básicamente la diferencia está entre un promedio de 5 o 10 hectáreas para pequeños campesinos que hacen su utilización de agricultura de tumba y corte y quema cierto contra agricultura de gran escala que está tomando lotes de cada lote de más de 100 hectáreas ubicados específicamente en unas zonas que vamos a ver adelante siguiente diapositiva por favor siguiente diapositiva gracias vamos a ver entonces cómo efectivamente ustedes se dan cuenta cómo las, eh, las zonas que tenemos allí identificadas en estos recuadros son en donde históricamente en los últimos cinco años se vienen presentando consistentemente zonas de alta deforestación y zonas de concentración de grandes lotes esas zonas son las que ahorita vamos a ver cómo son rápidamente llenadas con, con las formas de uso de la ganadería que es la forma más sencilla de hacer lavado de dinero y apropiación de tierras y en muchos casos también para utilizar población vulnerable que depende de este tipo de economía las cuales son mucho más rápidas y efectivas que los usos los usos alternativos de manejo del bosque siguiente por favor siguiente diapositiva gracias aquí encontramos entonces ya los datos de lo que son los municipios que rodean el arco de deforestación amazónica en Colombia, que básicamente están alrededor de un gran parque nacional llamado Chiribiquete, que hace parte, que hoy por hoy es la frontera agropecuaria en la Amazonia colombiana, que se está transformando, como ustedes lo ven aquí en esta fotografía, por unas formas de utilización en ganadería, ¿cierto? que tienen además la disponibilidad de recursos para hacer mecanización de suelos que no corresponde al de comunidades vulnerables locales. Y ustedes se dan cuenta cómo en los últimos cinco años tenemos casi un millón de nuevas cabezas de ganado, ¿sí? un millón de nuevas cabezas de ganado en un área cercana a las 300 o 350 mil hectáreas. Es decir, estamos llenando directamente las áreas que están siendo deforestadas con una gran cantidad de ato ganadero que viene de otras partes del país. Si el, si el valor de la tierra es cero, ¿cierto? vamos a encontrar que efectivamente esto es, muchísimo, es muy rentable y más rentable. Gracias, podemos seguir. Y es mucho más rentable si a eso le sumamos entonces las economías ilegales que están nutriendo este proceso. Entonces, ustedes se dan cuenta que la consistencia entre el proceso de eh, ampliación de la frontera agropecuaria, ¿cierto? incorporación de la ganadería, Siguiente diapositiva, y la utilización de diferentes fuentes de financiación. Algo que me parece importante señalar en la siguiente diapositiva es que el tema de los cultivos ilícitos, que usualmente se ha pensado que es un gran elemento de deforestación, no lo es de manera directa. Ustedes están viendo aquí... Una, eh, este es un mapa multitemporal donde se determina la presencia de los cultivos ilícitos en las últimas dos décadas y como ustedes se están dando cuenta básicamente los cultivos están en las mismas zonas, o sea hay un problema estructural de reconversión, cierto de las economías de estas zonas y obviamente en la capacidad de gobernabilidad del estado pero esas, esos fondos, esas disponibilidades de recursos se están utilizando muy rápidamente en los procesos de ampliación de la frontera y de adquisición de tierras siguiente diapositiva Siguiente diapositiva. Gracias. Infortunadamente, las políticas públicas est han estado orientadas básicamente a la utilización, gracias, de eh, eh, políticas públicas para incentivar la economía forestal, pero no están dando básicamente con el problema estructural, que es la zonificación del territorio y la aplicación de una legislación que permita el acceso a la tierra y la definición de una frontera para no ampliar el mercado de tierras. Siguiente diapositiva. Siguiente, gracias. Vemos ahí una cantidad de metas que se ha establecido el gobierno, pero en las cuales desafortunadamente no aparece por ninguna parte indicadores específicos ¿cierto? de asignación de tierras y asignación de usos en esta gran frontera agropecuaria que, como ustedes están dando cuenta, hoy por hoy está siendo utilizada y transformada de manera informal. Siguiente diapositiva. Sin embargo. Eh, digámoslo, hoy por hoy tenemos un, por primera vez una, un cambio en la visión de desarrollo forestal, un cambio en lo que es la posibilidad de utilizar estas áreas, ya no solamente como zonas de preservación, que era lo que históricamente el gobierno había hecho y está diciendo vamos a abrir la posibilidad de desarrollarlo. ¿Cuál es entonces la red, el reto? Efectivamente desarrollar procesos de asignación de nuevas tierras, ¿cierto? En función de una economía forestal que permita con gobernanza sacar y presionar el, el tema del avance de la ganadería, que es la forma de lavado mucho más, más expedita que tienen hoy por hoy las economías informales. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Hay un asunto que es fundamental y es que la criminalización que se ha dado hasta el momento del proceso de deforestación no está apuntando a las grandes partes de la cadena. Siguiente. Hemos en, siguiente diapositiva. Hemos encontrado que la legislación hoy por hoy se encuentra con varias décadas de... Eh, atraso con respecto a identificar cosas como, por ejemplo, que no existe una zonificación detallada del territorio que nos permita entonces entender en dónde y cómo se puede aplicar la ley para los grandes deforestadores y cómo se puede promover el tema del uso forestal. Como me queda muy poco tiempo, quiero irme a la última diapositiva, por favor, si podemos seguir. Ustedes están viendo aquí cómo se está haciendo entonces en este momento, gracias. Como conclusión, si no hacemos rápidamente una, una resolución del problema de acceso a la tierra y un problema del control de la planificación vial va a ser imposible porque está siendo el mismo estado el que está promoviendo este tipo de accesos a pesar de que hoy por hoy se está intentando dar un uso forestal al territorio siguientes dos diapositivas rápidamente gracias y quiero señalar aquí que Estamos haciendo de manera paralela un trabajo para cambiar hoy por hoy lo que es el marco legal respecto, uno, a la aplicación de la ley para ubicarlo en los grandes deforestadores y apropiadores de la tierra, no seguir mirando el tema exclusivo de los árboles, sino mirar quién se queda con el territorio. Y por último, queremos también ver cuál es el tema de la trazabilidad de los dineros que están sirviendo para que haya intereses no solo nacionales, sino internacionales en la adquisición de esas tierras. Siguiente y última, por favor. Siguiente. Siguiente. Muchas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias por esa visión global sinóptica de la Amazonía colombiana. Ahora continuamos con el doctor Rodrigo Sierra, por favor. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Buenos días con todos panelistas y eh, personas que están eh, presenciando la, el, el panel. Eh, estaba pensando en lo que Rodrigo contaba, porque es bien interesante, hay muchos paralelos entre lo que sucede en Colombia y lo que sucede en Ecuador, pero también hay muchas diferencias y diferencias importantes, que creo que se van a, se van a ser evidentes en la, en la conversación que vamos a tener. Eh, lo que yo voy a presentar, por favor la siguiente, la siguiente diapositiva. Yeah. lo que yo voy a presentarles, lo que les voy a contar, es un trabajo que tiene ya algunos años, que lo hemos ido construyendo con el apoyo y el interés, además, de varias organizaciones del Estado y fuera del Estado. ¿no? El Ministerio del Ambiente principalmente, pero debería incluir también al Ministerio de Agricultura en Ecuador, y las organizaciones de cooperación, como, eh, como las Naciones Unidas, FAO, que eh, con, realmente con quien empezamos esto que les voy a contar, y actualmente con ProAmazonía, que está apoyando los finales que también vamos a, a topar brevemente ahora. La siguiente eh, diapositiva, por favor. Eh, uno de los paralelos con Colombia es, por ejemplo, que la deforestación en Ecuador y específicamente en la Amazonía, aunque lo que estoy contando un poco aplica a todo el país en realidad, eh, la deforestación en la Amazonía en los últimos años también subió. Sin embargo, no ha subido a los niveles altos que tuvo. La, los, la década de mayor deforestación en la Amazonía ecuatoriana fue en los 80, posiblemente después bajó a los 90. Y ha ido bajando paulatinamente. La deforestación, la tendencia en Ecuador de la deforestación es hacia abajo, hacia reducirse. Y el objetivo, y por eso la, la, el título de la presentación, el objetivo es llegar a deforestación neta cero, es decir, llegar a un punto en el cual mantenemos nuestra área de cobertura forestal tanto en cantidad como en calidad. Ese es el objetivo. Y les quiero hacer notar una cosa bien interesante porque creo que es parte de la, de la, de, de la base de lo que estamos haciendo en Ecuador. Noten la diferencia en la figura que está ahora eh, presentándose. La diferencia entre la línea verde, que es la, la regeneración medida, y la línea eh, marrón o café roj, rojiza, que es la deforestación bruta. Entonces, la información que tenemos es que miren la diferencia entre los dos. Se ha ido acortando con el tiempo no tenemos todos los años pero tenemos ciertos periodos y cuando vemos que la deforestación aumenta en ecuador este proceso de diferenciación entre lo que se corta y lo que se regenera es, es, es un indicador importante de qué es lo que hemos tratado nosotros de enfocarnos o, o en qué nos hemos tratado de enfocar y por qué pero esta deforestación esta, esta variación estructural es fundamental para lo que nosotros estamos haciendo en el caso de la Amazonía, además, esta, esta, esta tendencia viene con un cambio que ahí empiezan las diferencias con Colombia, con un cambio en el cual nosotros vemos una transformación de unos paisajes netamente ganaderos a unos paisajes más eh, complejos, que incluyen ganadería, pero también incluyen otros tipos de usos, y esos otros tipos de usos son eh, parte de la razón por las cuales han estado cambiando. Eh, podemos, podemos pasar al siguiente, por favor, la siguiente diapositiva entonces, por, algunos cambios a los cuales me refiero. Eh, por ejemplo, el, la, la, el lato ganadero en la Amazonía ecuatoriana ha caído rápidamente y está cayendo rápidamente en, en conjunto en general, eh, por varias razones. Una de las razones es porque el nivel de la capacidad de expansión de, del área ganadera, del área bajo pasto, sean cultivados o sean naturales, en Ecuador es, es posiblemente muy diferente lo que pasa en Colombia, también el tamaño es muy diferente de la Amazonía ecuatoriana comparada con la colombiana. Eh, en Ecuador es difícil ahora desarrollar nuevas fronteras agropecuarias. El, lo, la tenencia de la tierra, la, la, la, la seguridad en la tenencia de la tierra es bastante clara. Los territorios indígenas están bien demarcados. Es difícil entrar a un territorio indígena sin la autorización de, la, de, la, de, la, de las organizaciones y las nacionalidades indígenas y los territorios que están fuera de áreas protegidas también ya tienen propiedad. Entonces la, los cambios en, en, en, en cobertura forestal se están dando más bien en zonas que ya están relativamente consolidadas y pocas tenemos pocas áreas en la Amazonía, especialmente pocas áreas de nuevos desarrollos, nuevas fronteras agropecuarias. El otro cambio que es importante, es, se lo puede observar en, la, en el panel de abajo, en, la, en, en el cuadro de abajo, y es la, la, la, la forma de, de, de trabajar la tierra. Eh, pueden ver, por ejemplo, en la, en la rama de actividad económica, hablamos de, de eh, la, el empleo urbano, el empleo rural y el empleo total. Esto es solamente la Amazonía ecuatoriana. Y podemos ver que en la explotación mixta, la gente que trabaja con productos agrícolas, pero también crían animales, aumentó del 5.5% de la población económicamente activa al 31% de la población económicamente activa. Es un cambio muy rápido en la zona urbana y eso son porque son, ahora hay muchos dueños de, de, de fincas, de predios, que ya no viven en los predios sino que se han movido a las ciudades o a los pueblos pequeños de, la, de, de, las, pequeñas, de las diferentes regiones del país. En el sector rural el cambio es menos significativo del, del empleo rural, pero también hay un cambio importante. La explotación mixta subió del 17.3% del empleo al 29%, eh, al, al 29%. Mientras, si bajamos al, al, al, a la gente que trabaja en ganado, cría de ganado, bovino y búfalos. En la zona urbana, gente que vive en la zona urbana, pero trabajan con ganadería, bajó del 5.5 al 3.4 y en la zona rural del 5.5 al 2.8. Entonces, tenemos un cambio estructural muy importante. Y parte de lo que vemos es... De, de, de, me refiero cuando digo vemos es, es, esta tendencia a caer, es un poco un reflejo de, este, de, estos, de estas transformaciones estructurales que se están dando en el Ecuador, sobre todo en la Amazonía. También observamos un incremento en la, en, la, eh, en la eficiencia del uso del suelo, aunque en la Amazonía menos que en la costa ecuatoriana y en los Andes ecuatorianos, donde por ejemplo vemos que el número de cabezas de ganado por hectárea sube, ha ido subiendo paulatinamente en los últimos 20, 30 años, no tanto como en la costa, donde la, la, el, el crecimiento en la, en, la, en la eficiencia del uso del suelo, sobre todo en ganadería, es, es significativo. La sierra intermedio, pero en la Amazonía menos, pero se ve ese incremento. Entonces, tenemos un incremento que... La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos un, un, una serie de cambios estructurales que en conjunto le han permitido al país. Yo no diría, tal vez no de una forma... Eh, no, no, lo, no lo hemos hecho a propósito. Pero ha resultado de esta manera porque hay cambios estructurales en, que tienen que ver, por ejemplo, con, con, con aspectos del tamaño de las familias que trabajan en los sectores rurales. La, la, la fertilidad de, de las mujeres ecuatorianas, incluyendo poblaciones indígenas, ha caído rápidamente. El nivel de educación de la, de la población rural ecuatoriana ha incrementado rápidamente. El 98% de los hogares ecuatorianos están conectados con, una, con, con la red eléctrica del país lo cual significa que están agrupados en cierta forma muy cerca de carreteras y muy cerca de áreas, no estamos ya dispersos. Todo eso tiene mucho, es, eh, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo con deforestación. Eh, si alguna vez a mí me preguntaron, y recuerdo, que ¿cuáles son los, los factores más importantes que podríamos identificar para esta tendencia a largo plazo de la deforestación en Ecuador? Y, y resalto lo de largo plazo porque a corto plazo la deforestación sube y baja o ha subido últimamente como eh, también se ve en Colombia. Y mi respuesta fue que creo que si tengo que identificar una, un factor como, si, como, el, como el más importante, yo diría que las políticas de educación del país, la política de desarrollo del país en general, son las que nos ha traído en este punto. Y eso es cierto para los otros países en los que yo he trabajado, en Costa Rica, en Nicaragua, en, en, en Honduras. El proceso sigue siendo similar, diferentes velocidades, diferentes estados en diferentes países, pero el proceso sigue siendo más urbanización, menos, menos población urbana, mayor capacidad de producción eh, eh, por unidad de área, mayor eficiencia, tiene esa, ese efecto en, la, en, la, en, la, en, en las tendencias de deforestación. Entonces tenemos esa, eso, pero sin embargo, para seguir yendo hacia adelante, una, la siguiente diapositiva, por favor, para seguir yendo hacia adelante, para seguir nosotros empujando la deforestación hacia abajo, ahora nos estamos enfocando en políticas que reflejan los contextos particulares de las diferentes zonas donde encontramos deforestación. Entonces, si yo veo a la Amazonía ecuatoriana, que es mucho más pequeña de la colombiana, me imagino que mucho más simple, en cierta forma, que la colombiana, por ejemplo. A la, a la, a la, a la, a la Amazonía ecuatoriana le podemos dividir en 10 zonas, 10 zonas con usos del suelo muy característicos y diferenciados entre ellos y con dinámicas de deforestación también eh, particulares. Y lo que estamos nosotros tratando de, de desarrollar ahora son Carteras de políticas territorialmente enfocadas para cada una de las zonas. En el Ecuador tenemos 50 zonas, como el énfasis hoy día es en la Amazonía, estoy presentando solo de la Amazonía, 10 zonas de la Amazonía, la región amazónica ecuatoriana, pero en realidad somos, somos, eh, somos, somos un país pequeño, pero muy diverso, 50, 50 regiones en total. Entonces, para cada una de las zonas estamos tratando de desarrollar políticas o primero, identificar cuáles son las políticas necesarias, cuáles son las acciones necesarias para reducir la deforestación aún más en estas zonas, o en algunos casos donde la deforestación está subiendo, porque también hay zonas donde la deforestación sube, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer para reducir? La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Este es básicamente lo que estamos tratando. Estamos tratando de identificar políticas y medidas, acciones, que están diferenciadas de acuerdo al contexto local y a los usos del suelo de cada zona. Entonces, cada zona tiene su combinación de políticas diferentes. ¿no? En, algunas, en algunas zonas el tema de tenencia de la tierra sigue siendo fundamental. En otras zonas tiene que ver más bien con eh, temas que tienen que ver con productividad específicamente, especialmente en zonas ganaderas que todavía tenemos una, una, un déficit de productividad ganadera, aún con las ganancias que se han dado. Otras son temas de regulación, de planificación, etcétera. Lo que queremos hacer es identificar las zonas, las políticas apropiadas para cada zona. Eh, y estas zonas son zonas que tienen sus características propias. ¿no? Se han ido formando por la, la, la, la acumulación de decisiones de personas que usan el suelo, pero que responden a, a, a condiciones similares dentro de una misma zona. Son estos grandes macropaisajes ecuatorianos eh, o dentro del Ecuador con los cuales estamos trabajando. La siguiente diapositiva, por favor. Y el proceso de análisis o el proceso, el proceso metodológico que estamos siguiendo es más o menos resumido en esta diapositiva. ¿no? Lo que queremos hacer primero es identificar cuáles son los factores y cuáles son las tendencias de cambio de la cobertura forestal, por qué ocurre la deforestación, cuáles son los... factores. desarrollamos modelos de uso del suelo, modelos del de porcentaje del el área agropecuaria que está siendo usada para cultivos permanentes, para cultivos transitorios, en algunos casos más fino que eso, para palma, eh, para, para ganadería, etcétera, y entender cuáles son los usos del suelo que están asociados con la deforestación. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo o, o tal vez dos ejemplos eh, para, para aclarar. El, la, la deforestación típica o el proceso de deforestación típica, es más o menos como el que describió Rodrigo para Colombia. Eh, la expansión de la zona ganadera, eh, el, el incremento del lato ganadero, y eso todavía se da en la Amazonía Sur del Ecuador. En otras zonas, sin embargo, la ganadería se está contrayendo, y sin embargo es ahí donde estás deforestando, y eso ocurre porque hay fugas con, otros, con, otros, con otras actividades. Por ejemplo, la, la, la, la, la creación de plantaciones de balsa y teca, reemplazan a la, a la ganadería, se siembran sobre áreas de ganadería, pero esa ganadería se mueve a otro lado y causa deforestación. En base Rodrigo, a ese conocimiento desarrollamos, perdón. Rodrigo, lamentablemente se ha terminado tu tiempo. Por favor, si puedes concluir rápidamente para dar. Ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy casi al final. Ya estoy al final, mejor dicho. Eh, si quieres, pasa a la siguiente. Ya, entonces tenemos tres matrices que están ahí eh, y ese es el resultado. No, podemos, no, está bien, pásala a la no nomás. El resultado es este, la siguiente, por favor. Yeah. Entonces, aquí tenemos un balance de dónde estamos haciendo las cosas que estamos haciendo bien y, y dónde tenemos que hacer. Entonces, tenemos un balance total, políticas nacionales que son generales y políticas locales. Entonces, a nivel local tenemos mucho más. La siguiente, por favor. Yeah. Y este es el balance de la Amazonía específicamente. En la Amazonía tenemos un análisis de balance y lo que estamos tratando de identificar es qué es lo que tenemos que hacer Dentro de esta, de esta teoría del cambio que hemos desarrollado para eh, reducir la deforestación en la Amazonía. Y con esto he estado acabado. Gracias. Gracias, Rodrigo. Ahora continuaremos con Marta Torres y Armando Muñante. Por favor, les recordamos que el tiempo está reducido a los minutos que habíamos acordado. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días a, a todas y todos. Eh, hoy día, eh, bueno, gracias por la invitación y queremos compartir de manera conjunta entre Cincia y, y SUNAS la experiencia que estamos llevando a cabo en Madrid sobre la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en la Amazonía peruana. Eh, la siguiente, por favor. Muy bien, eh, en el mapa tenemos a Madre de Dios. Madre de Dios eh, se encuentra en la Amazonía suroriental Oriental de, del Perú y, y es un sitio especial realmente, ¿no? Es considerada la capital de la biodiversidad y Madre de Dios comprende dentro del, del mismo país eh, siete cuencas, el río Madre de Dios, Inamari, Manu, Las Piedras eh, y una cuenca transfronteriza eh, que es la cuenca del Acre. Entonces, este escenario ya nos da cuenta de la diversidad que tenemos en esta zona. Eh, vastos ríos, una cuenca transfronteriza, eh, riqueza, biodiversidad, todo reunido eh, en nuestra región. Siguiente, por favor. Eh, este interés, esta, esta localidad, este territorio atrae pues... Eh, ...una serie de actores, los cuales hemos trabajado de manera conjunta en esta iniciativa denominada ProAgua. ProAgua junta a los actores comprometidos con la eh, gestión integrada de, de cuencas en la zona fronteriza, en la región MAP, Madre de Dios Acrepando... ...y desde el 2018 hemos eh, establecido una dinámica de trabajo co colaborativo conjunto para elaborar eh, herramientas que gracias a la tecnología, al programa INVES de la Universidad de, de, de Stanford, ¿no? hemos podido generar eh, herramientas, información para la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Gracias a, a la iniciativa, hoy nosotros en el territorio Podemos contar con una serie de escenarios que obedecen a diversas este, tendencias que nos permiten eh, contar con información y herramientas para fortalecer acciones de planificación específicamente hemos podido levantar eh, mapas sobre el estado de los recursos hídricos en la zona, eh, mapa ep epidemiológico que nos permite orientar acciones sobre dengue, chica, chikungunya, eh, enfermedades epidemiológicas eh, emergentes. Ya tenemos eh, mapa de inundaciones y también podemos, hemos podido desarrollar eh, escenarios de futuro sobre cómo ir recuperando las áreas que tenemos afectadas en la región, específicamente en zonas afectadas por minería eh, y los beneficios que podemos tener en la región si eh, emprendemos estas acciones el día de hoy. ¿Ya? Y ahora queremos compartir con ustedes eh, cómo toda esta información nos está sirviendo para ir concretando. Eh, el camino hacia el merece amazónico, ¿sí? Eh, en base a la normativa nacional que, que ya contamos, la ley general de recursos hídricos, un marco regulatorio que puede asistir a la generación de mecanismos eh, de retribución por servicios ecosistémicos, eh, en el año 2017 ya tenemos una directiva también, que, que avala eh, este tipo de gestión. Y desde ese año a la fecha, hemos emprendido un camino conjunto para tratar de eh, asumir eh, un gran reto. Ese gran reto se llama implementar este tipo de mecanismos en el llano amazónico, eh, en, en la parte de la selva baja. Tenemos experiencias en el Perú, en la zona de costa y de sierra, pero muy pocas, bueno, tenemos en, en, en la parte de, de ceja de selva, pero en el llano amazónico aún eh, nos falta tener información, mecanismos, experiencias para poder implementarlas. Entonces, de, eh, la estrategia que, que implementa el país y en este caso este, desde SUNAS es eh, poder eh, comenzar a trabajar de manera conjunta entre los diferentes actores, la academia, gestores, público involucrado en la gestión de recursos hídricos, eh, iniciativas que nos llevan a completar mereces. Y fomentar el intercambio de aprendizajes y de información entre todas las regiones amazónicas para tratar de consolidar una única estrategia enriquecida por todo, por todo este bagaje, por todos estos aprendizajes para la identificación eh, de mereces involucrando actores locales. Seguidamente Armando va a continuar con la presentación. Gracias, Marta. Agradecidos también a todo el equipo de NADCAT, al proyecto ProAgua y a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de este web. Bien, en este contexto, prosiguiendo con la presentación, eh, retomamos que las SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, a través de la Ley eh, 1280, la Ley Marco de Gestión de Prestación de los Servicios de Saneamiento, inicia un proceso de desconcentración de funciones hacia el interior del país, hacia los departamentos. Y Madre de Dios, eh, a través de una oficina desconcentrada, implementa ya desde el 2018 eh, las acciones, ya encaminando con el prestador, con las empresas prestadoras de servicios que brinden a través de, la, de su gestión agua a la ciudad de Puerto Maldonado y los prestadores a nivel rural. En ese contexto, nosotros... Encaminamos también en el marco ya de lo que mencionó Marta, la directiva y de la ley también de la, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces nosotros estamos desarrollando todo un equipo de trabajo y se realiza el diagnóstico situacional de cómo se encuentran esos escenarios, de las cuencas, las fuentes que sirven para, para el servicio del agua, el uso doméstico. Entonces, trabajando con, con, con ese ámbito, tenemos ya estos escenarios que nos pintan, eh, la, la determinación de las áreas de prestación, cuáles son los, los temas que están ocurriendo con los actores claves en estas cuencas, en estas microcuencas, y, y básicamente la implementación de los mecanismos por la EPS a través de su estructura, estructura tarifaria en donde los usuarios hacen un aporte cada mes para poder conservar, para poder restaurar y sobre todo eh, asegurar, garantizar la calidad del agua y la cantidad. Y sobre todo en este contexto, SUNAS como regulador del servicio, garantizar la calidad del servicio a través de los prestadores. Se vienen desarrollando también acciones de... Con la parte académica, eh, en este contexto, los espacios de diálogo, los espacios entre el prestador y el usuario, se, se interpreta la participación mediante un consejero de usuarios. Y todo ello conlleva también a la implementación de estos espacios con la comunicación, con, la de, con los decisores políticos, interpretando... Los escenarios que, nos, que hemos conseguido a través de la información técnica científica con CINCIA y consolidar el grupo de impulsor a través de las ONGs y con el prestador, encaminar la institucionalización de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos a nivel de política que implementen eh, los decisores políticos regionales o locales, y con ello, pues, garantizar la recuperación, la conservación de las fuentes y lo más importante es que lo, la, la participación de los usuarios en el uso eficiente del agua y sobre todo el uso solidario, equitativo del, de, del agua para que podamos también garantizar en estas épocas de pandemia que puedan acceder al, al, al agua de calidad las la familias en el ámbito amazónico rural, que vienen sufriendo, eh, sobre todo cargando esos pasivos ambientales de otros actores que vienen realizando actividades productivas, extractivas, y que conllevan a una participación integral del Estado para poder conservar estas fuentes y sobre todo los objetivos al 2030. Eh, la regulación y como función y competencia de su nace en Madre de Dios, está ya conllevando a estos productos que se muestran en este seminario y sobre todo a garantizar la calidad del servicio con la participación del usuario, con la participación de los prestadores y sobre todo con la población y los decisores políticos. Y en ese contexto garantizamos nuestros políticos. Sociales uh, tienen a la mano estas herramientas técnico-científicas, tienen la comunicación y sobre todo la decisión con lo, el regulador, con el prestador y con la población usuaria. Y ello conlleve a garantizar pues, la sostenibilidad de la calidad del servicio y la calidad del agua y sobre todo el acceso de las poblaciones en esta parte amazónica del país y del mundo. Muchas gracias por la prestación que nos han dado. Muchas gracias, Armando. Ahora continuamos con el doctor Carlos Sosa. Adelante, Carlos, por favor. Thank you, Marcelo. Good morning, everyone. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, eh, Marcelo. Yo voy a hablar hoy sobre el uso de suelo y la dinámica en eh, las Amazonas del Brasil, sobre el uso de la planificación de suelo y el uso de suelo. Ahora, esto se realiza a través de, eh, bueno, en esta presentación estoy, eh, siguiente, eh, estoy representando a la Universidad del Ima Amazon, donde yo realizo investigaciones. Ahora, como pueden observar, este es un mapa sobre el uso y cobertura del suelo en el bioma amazónico de Brasil. Es una zona que ha, eh, Sufrido un cambio desde 1985 hasta el presente. Ya teníamos, el, el, es un mapa que está actualizado. Pero vemos la eh, deforestación que está. Eh, vemos en verde los bosques. Eh, para reflejar eh, la escala del problema. 4.1 millones de eh, kilómetros cuadrados han sido deforestados. Perdón, de ese monto. 800.000 kilómetros eh, cuadrados han sido deforestados, 20% del bosque amazónico y se convierte más que todo a zonas de pastizales. Pero desde 1985 hasta ahora, 55%. Eh, en el pasado hemos perdido 400.500 kilómetros cuadrados desde 1985, pero la mayoría del suelo ha sido convertido a zona ganadera, muy parecido, muy, muy parecido a Colombia. Que los grandes utilizadores del, del suelo, pues yo creo que Brasil es el campeón en la deforestación, no obstante. Entonces, hay una nueva tendencia de aumento de zonas agrícolas a 6.8 millones de hectáreas nuevas para uso agrícola. Y eso se realiza. Eh, eso también se realiza. Eh, Volviendo a forestar o a sí, las zonas que han sido abandonadas, zonas agrícolas abandonadas, que es también una tendencia que ha ocurrido en Brasil. Siguiente, Filmina. En las siguientes filminas, eh, quiero mostrarle cómo el cambio ha surgido. Eh, ha ocurrido también por la, las carreteras que existen. Aquí vemos en negro. Eh, las vías oficiales que cruzan la zona de las Amazonas. Entonces, son las, las vías de conectividad. En rojo vemos zonas eh, que son carreteras ilegales, no autorizadas. Crean una situación, una red compleja y avanzada de vías de carreteras y se pueden eh, detectar a través de satélites, de imágenes por satélite. Aquí veo una fotografía que ve estas líneas blancas en la imagen, las nuevas calles o nuevas vías. Y una vez que tenemos estas nuevas calles que cruzan eh, los bosques, ya puede ocurrir la deforestación. Hay una asociación entre las carreteras y la deforestación en la zona de las Amazonas, especialmente en las zonas que fusionas, funcionan como amortiguamiento. 95% de la deforestación ocurre en, a pocos kilómetros de las carreteras. Entonces, cuando combinan las vías y la matriz de cambio del uso de suelo, podemos desarrollar modelos para pronosticar la deforestación. Tenemos dos herramientas que nos ayudan a detener la deforestación. Uno es monitoreo. En la siguiente filmina les voy a mostrar la, siguiente, la segunda herramienta, que es el, el mapa de permeabilidad de riesgo. Cuando combinamos estos mapas, eh, la topografía, datos socioeconómicos, eh, mapa de carreteras, eh, podemos desarrollar un mapa socioeconómico para pronosticar la deforestación que va a ocurrir en un periodo de un año en esa zona. Entonces, en este mapa no podemos ver muchos datos, pero el siguiente, Firmina. Ahora pueden ver que a la izquierda es el mapa de probabilidades. Esto muestra el cambio que va a ocurrir en el siguiente año, 2021. Y podemos tomar este mapa de probabilidad y convertirlo en un mapa de riesgo. Tenemos cinco niveles de riesgo. Desde un riesgo muy bajo, que está en gris, a muy alto, donde hay un un alto riesgo y esto es una nueva herramienta que le permite a los gobiernos, a las organizaciones y a las organizadoras eh, organizadas a nivel comunitario eh, a evitar la deforestación. Y voy a explicar en dónde nos encontramos ahora y lo que hay que realizar para reducir la deforestación en esta región con estos tipos de datos. Pero antes, quiero llamar la atención a esta herramienta. El monitoreo es muy importante para poder eh, rastrear la deforestación. Pero una vez que lo hemos detectado, hay que tomar medidas. Y eso tiene que ver con la gobernanza, eh, con políticas establecidas eliminar eh, esas zonas, esas zonas del mercado, retirarlas del mercado eh, de tierras a la venta. Por eso es importante detener la deforestación en estas zonas. Si no tuviéramos esos maspas, sería muy difícil evitarlo. Entonces, esto es como una nueva perspectiva, un nuevo cambio de chip mental que necesitamos planificar dónde se va a realizar la deforestación. Aquí vemos un caso sobre los municipios, 10 municipios eh, cerca de la zona amazónica en Brasil y pudimos eh, trabajar con el gobierno local, con organizaciones comunitarias y el sector privado para poder eh, desarrollar un, un acuerdo eh, para reducir la deforestación Y ya escucharon en las noticias que la deforestación en Brasil está subiendo. Brasil sabe cómo reducir la deforestación. No obstante, desarrollaron un programa a nivel federal y municipal en muchos estados. Entonces, las Amazonas participó en este programa eh, con 10 estados en Pará el estado donde yo vivo y pudimos implementar políticas para controlar y reducir la deforestación y también un, tenemos también un programa de tenencia de tierra eh, y también eh, políticas para poder mejor gestionar las tierras, enfocarlas digamos en eh, el hato ganadero o enfocarlas en cultivos para reducir la deforestación. Las líneas grises vemos, en la línea gris, perdón, vemos eh, la deforestación. Perdón, el proyecto está en gris. En negro, la tasa media de deforestación. Y la idea era llegar a un nivel cero. Pues Brasil no era muy no fue muy ambicioso en este esfuerzo. El año de la deforestación más baja ocurrió en, pues, el nivel más alto de deforestación fue en los años 80. Y el nivel más bajo, pues, ha sido pues, en los últimos años. Y ya teníamos una ley establecida. Eh, para detectar o para eh, responsabilizar a los terratenientes y eh, para poder establecer zonas eh, planificadas de cultivo. Se acaba de reportar en abril que la deforestación en abril fue más alto que el año pasado. Y entonces... El modelo que vamos a utilizar es el modelo de mil kilómetros cuadrados para el 2021 con respecto a la deforestación. ¿Cómo trabajamos para revertir esta tendencia de aumento de la deforestación en Brasil? ¿Qué hacemos? Tenemos que volver a eh, involucrar a los usuarios, eh, crear una conciencia eh, masiva eh, entre la comunidad. Vamos a lanzar un portal eh, con información para, eh, analiza, para analizar qué zonas proteger o cómo involucrar a la comunidad en la protección del suelo. Entonces, el usuario eh, tiene que poder eh, popular o poblar, perdón, el, el, este portal. Y también vamos a seleccionar eh, Metadatos, tenemos usuarios que van a utilizar este portal eh, para poder usar mapas de riesgo y eh, planear y pronosticar la deforestación. Entonces, hay en una red también, tenemos una red también de fiscales en Brasil para poder eh, penalizar la deforestación. Y y pensamos que, que la idea de ellos es, es correcta. Por ejemplo, sabemos las zonas de, que se están deforestando. Entonces, vamos a hablar con las comunidades en esos acuerdos. después es formalizar los acuerdos y fiscalizar estos acuerdos eh, monitoreando a ver si, hay, eh, si, si están cumpliendo con la ley. Entonces, esperamos que... Eh, Hay aplicaciones para poder, eh, pues, revertir estos cambios, para poder, eh, perdón, rastrear eh, lo que se está realizando, y la idea es revertir la deforestación involucrando a la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Ahora tendremos un break de unos cinco minutos, un descanso de unos cinco minutos, y regresaremos con la doctora Abesita Chicho. Gracias. Gracias a todos por continuar en este webinar. Ahora escucharemos a la doctora Avesita Chichón. Adelante, Avesita, por favor. Buenos días, tengan todos ustedes. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Avesita. OK, bien. listo. Um, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de NADCAP en Stanford, particularmente a Marcelo Guevara por esta invitación. Realmente es un honor estar aquí con estos distinguidos panelistas y con todos ustedes. Siguiente. El propósito de esta presentación es la de compartir con ustedes la respuesta de la Fundación Moore a la rápida transformación de los hábitos amazónicos como hemos escuchado hoy. Hemos tenido un rápido tour desde Colombia por Ecuador, Brasil, Perú y vemos que la, la, la situación es bastante compleja. Entonces, frente a esa situación de deforestación, de cambio de uso de hábitat, la respuesta de nosotros de la Fundación Moore fue eh, fue implementar la Iniciativa andino amazónica con el objetivo principal de la conservación de la biodiversidad y de mantener los procesos ecológicos en la Amazonía. Entonces, desde el principio nosotros identificamos que la creación y el fortalecimiento de las áreas protegidas y, lo, y de los territorios indígenas era la mejor herramienta para poder conservar la Amazonía. Entonces hemos organizado nuestro trabajo alrededor de, um, de, de conservar unidades de conservación particulares, pero también la vemos dentro de unos mosaicos, es decir, un conjunto de um, áreas protegidas, territorios indígenas y otros tipos de uso en un lugar geográfico particular bajo una jurisdicción que puede ser una provincia, un estado, etc. También vimos que ha sido muy importante enfatizar nuestro trabajo a nivel de los sistemas de las áreas. Y últimamente, ya hace cinco años, decidimos también hablar um, principalmente de las infraestructura, de los factores de cambio, particularmente la infraestructura. Entonces, sí, siguiente. Un poquito de historia. La Fundación Moore Uh, fue creada por Gordon y Betty Moore. Gordon fue fundador de Intel. Y él, en uh, el 2001, fundó la, organizó y fundó la fundación uh, Gordon y Betty Moore. Desde el principio, Gordon tenía un interés muy grande por el, por, con la conservación del medio ambiente y particularmente de la Amazonía. Entonces, uh, desde el principio, desde el 2001 en realidad, antes de que exista la iniciativa, la iniciativa fue creada en el 2003, ya se hablaba y ya se trabajaba en la, crea en la creación, se invirtió y se invierte en la creación y consolidación de áreas protegidas. Los primeros años de la iniciativa nos enfocamos mucho en apoyar iniciativas de ciencia, iniciativas de Conocer un poco mejor el monitoreo y, y ver cómo es que se podía abordar mejor la conservación de la Amazonía. Desde el 2013, siguiente, un otro clic, por favor, para verlo de sistemas. Un Gracias. Desde el 2013, entonces, es cuando empezamos a tener un sistema de monitoreo y evaluación de las donaciones que nosotros dábamos más explícitamente. Antes del 2013, claro que sí, teníamos todo un registro de lo que hemos apoyado y cómo hemos apoyado según nuestras estrategias, pero desde el 2013 hicimos un esfuerzo mayor para hacerlo más sistemáticamente. Entonces ahí empezamos a trabajar y monitorear los sistemas de áreas protegidas en cinco países de la Amazonía. Otro clic. Entonces, también desde el 2013 empezamos a trabajar en los mosaicos a los que me refería antes, es decir, unidades de conservación que están consideradas y vistas en una unidad jurisdic jurisdiccional o una unidad geográfica. Otro clic. Si bien ya habíamos estado trabajando y financiando um, a organizaciones de la sociedad civil para entender los factores de cambio como la deforestación particularmente, vimos, regresar por favor. No importa, bueno, ya, déjala ahí nomás. Bueno, entonces, este, desde el 2017, que es la última fase de esta, desde el 2017 es la última fase de nuestra iniciativa. Entonces, desde el 2017, estamos incorporando la estrategia de abordar factores de cambio más explícitamente. Este año, 2021, es el último año de nuestra iniciativa. Entonces, eh, estamos uh, ahora con una evalu evaluación externa que nos va a ayudar a entender qué es lo que se ha logrado en estos 18 años de trabajo y también identificar los vacíos para poder ver qué es la, los siguientes pasos que se pueden as, tomar para conservar la Amazonía um, más adelante a largo plazo. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es un poco el contraste de cuando empezamos el 2003 y el 2018. Entonces, el 2003, cuando empezamos, esos um, áreas que ven ustedes en amarillo son las áreas de territorios indígenas. Y en comparación, el 2018 se puede ver que hay más áreas de territorios indígenas en la Amazonía. Todo lo verde es la Amazonía, lo amarillo es territorios indígenas. Estas otras, color un poco más oscuro, color marrón, son las unidades de conservación no indígenas en la Amazonía. Y como ven, también creció mucho del 2003 al 2018. No pretendo decir que todo se debe a nuestro apoyo necesariamente, pero sí de um, nosotros en alianza con muchas otras organizaciones que trabajaron muy duro para poder tener más áreas de conservación y más áreas uh, territoriales de, para los indígenas en la Amazonía. Este mapa fue hecho por Woods Hole, ahora es, este Um, Woodwell Climate Research Center. Agradezco mucho por el mapa. Siguiente diapositiva. Bueno, esta es la situación ahora en el 2020. Este mapa es de uno de nuestros aliados, RISC, y lo que vemos aquí delineado en, um, en um, morado es este, la Amazonía, Dentro de la Amazonía lo que podemos ver son áreas verdes de conservación. Todas esas son unidades de áreas protegidas. Y las áreas amarillas aquí son los territorios indígenas. Entonces, lo que se puede ver aquí en la Amazonía es de que eh, casi 28% de la Amazonía es color naranja y es territorio indígena. Y aquí una pausa, 28% de la Amazonía está bajo territorios indígenas. Esto es sumamente importante, pues uh, es necesario tener estas alianzas fuertes para poder ver un futuro mejor en, el, en la Amazonía con las poblaciones indígenas. El 25% de la Amazonía, como pueden ver aquí, es de color verde. Y el 25% de color verde son unidades de conservación, ya sean a nivel nacional o a nivel estatal. Y esto representa también toda la Amazonía. Más de 400 millones de hectáreas de la Amazonía están bajo algún tipo de conservación. Siguiente. Aquí lo que quiero explicarles es el contexto que enfrentábamos el 2017, no cuando empezamos la última fase de nuestro trabajo. Um, desde nuestro punto de vista, entonces, era que era importante por lo menos no llegar al 70% de, um, bajar del 70% de la cubierta forestal en la Amazonía. Eso es lo que, lo que se necesita, por lo menos, para no llegar al punto de quiebre, de conversión de bosque a sabana. El 2017 ya se había um, llegado a 350 millones de hectáreas y también vimos que el desarrollo de infraestructura podría de alguna forma ser una amenaza muy grande para consolidar las, las, todo lo logrado hasta ese momento. Otra cosa que vimos era de que había una gran em, em, énfasis en, en uh, evitar la deforestación, pero también teníamos que, que mirar los, um, las cuencas hidrográficas. Y veo que tengo poco tiempo, así que siguiente, por favor. Esta es la estrategia nuestra. Entonces, financiamos áreas protegidas, mosaicos y, e infraestructura en este momento. Siguiente. Y quiero contarles que desde el 2013, acá lo que vemos son unos mapas de la consolidación de áreas protegidas, la forma en que monitoreamos nuestro trabajo. ¿no? Lo rojo es que hay problemas, hay que eh, mejorarlo y lo ideal es llegar a verde en estos mosaicos. Siguiente. En el 2016, cuando hicimos este miramos lo que pasó, también vemos que hay más verde. Y en el 2020, siguiente. En el 2020 vemos que hemos llegado a tener las áreas un poco más verde, un poco más consolidadas. Pero también somos conscientes de que este es un estado que no es necesariamente permanente. Tenemos que vigilar que siga siendo así. Y hay muchas amenazas de infraestructura, como por ejemplo, el viernes de la semana pasada en el Perú se promulgó una ley para crear, para hacer una carretera entre Crucero do Sul y Pucalpa. Entonces, esa carretera, como escuchamos de Carlos, podría ser muy, con un impacto muy negativo para la Amazonía, porque el 95% de la deforestación está cerca de las carreteras. Siguiente. Entonces, nada más para terminar, les dejo con algunas lecciones del de trabajo que, que hemos podido hacer estos años gracias a no, todos nuestros aliados, todos nuestros socios, algunos aquí presentes. Entonces, las pocas lecciones que podemos ahora este, compartir son muchas más, pero escogí estas hoy día, es de que es importante tener sostenibilidad financiera para los sistemas de área protegidas como ARPA en Brasil, como Patrimonio del Perú en Perú, y ahora el trabajo que se está haciendo en Herencia, Colombia. Que hacia el futuro tenemos que tener un énfasis muy grande en la integridad cultural, enfatizar los derechos colectivos y también el conocimiento indígena, que es muy importante para poder tener una buena conservación en la basura. Ahora que estamos saliendo de la pandemia y se está pensando mucho en el desarrollo que hay que tener es que tenemos que pensar que no podemos regresar al pasado, sino que tenemos que ser muy creativos y hacer un desarrollo que esté basado en la naturaleza, que esté basado en la conservación, con equidad social finalmente. Y finalmente quiero decirles que también, si bien hay muchas énfasis ahora en el sector privado, al fin y al cabo, la política pública es lo que realmente tiene una relevancia enorme. Si, tenemos que seguir trabajando muy cercanamente con todas aquellas agencias que tienen el poder de, de diseño, de implementación y de decisión para uh, las áreas protegidas y los territorios indígenas en la Amazonía. Siguiente. Quiero terminar diciéndoles de que, bueno, todos estamos en el mismo bote. Tenemos una sola Amazonía, tenemos un solo planeta. Y la única forma que podemos seguir adelante es realmente trabajando juntos en, con una actitud muy colaborativa y positiva. Muchas gracias. Gracias, Avesita. Gracias también por ese mensaje que todos estamos en el mismo barco. Damas y caballeros, ahora continuamos con nuestro webinar, razón por la cual les pido a todos nuestros panelistas, por favor, encender sus videos y encender también su audio, ya que a partir de este momento daremos respuesta a algunas preguntas que nos han llegado bajo diferentes vías. Yo nombraré primero el nombre del expositor y luego la pregunta para cada uno de ustedes. Entonces empezamos con el doctor Rodrigo Botero. La pregunta es ¿Cómo la sociedad civil puede seguir utilizando información de ordenamiento territorial para llamar la atención de los tomadores de decisiones en Amazonía Colombiana? Bien, Marcelo, eh, es fundamental que haya un, un fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil que puedan llevar a cabo procesos de visibilidad pública con información confiable, información técnicamente solvente que puedan hacer un ejercicio complementario, pero independiente de lo que son las cifras eh, del gobierno nacional de turno. Independientemente de cuál sea ese gobierno, es importante generar eh, bases de indicadores que nos permitan estar monitoreando y haciéndole seguimiento a lo que está ocurriendo en el territorio amazónico con una visión integral, en donde no solamente deberemos tener en cuenta los aspectos relacionados directamente con la deforestación, sino con eh, los indicadores que nos implican las diferentes visiones del desarrollo económico que se están proponiendo sobre ese territorio. Y eso pues obviamente va a implicar incorporación de información local, información regional y nacional, por cuanto cada vez tenemos más claro que eh, los gobiernos no son un, una, un eje monolítico, sino por el contrario muy diverso, cuya capacidad de inversión muchas veces no necesariamente va en la misma línea. Y esas contradicciones en los ejercicios de inversión pública se ven reflejados en el territorio. Se ven reflejados porque además se convierten en estímulos para la transformación de este territorio y no necesariamente una transformación bajo un concepto de sostenibilidad. Entonces, uno es tener ese seguimiento sobre política pública. Dos, sobre la creación de bases de indicadores propias independientes con datos solventes. Y tres, algo que eh, nos ha costado mucho tiempo aprender y es tener eh, espacios de visibilidad en comunicación pública, en incidencia, porque muchas veces los datos técnicos no son leídos de la mejor manera por el sector político en la medida en que sencillamente no hacen se parte de su prioridad. Pero cuando hay un tema de comunicación en, en, en visibilidad pública, allí tenemos un tercer elemento que me parece crítico para hacer que efectivamente la información de la sociedad civil tenga un impacto. Gracias, Rodrigo. Doctora Avesita Chichón, ¿cuáles son los retos más grandes que afrontará la región Amazonía en los próximos años? Bueno, no tengo una bola de cristal, pero si, <risa> si aprendo de, de mi colega Carlos Sousa, que está analizando riesgos y, y analizando el futuro, creo que lo, que lo más importante que tenemos que ver es de que después de la pandemia hay una, un nuevo empuje, para poder desarrollar y mejorar la economía. Entonces, ahorita en el corto plazo, hay que ver que esos planes de la Amazonía estén acordes con conservación de la naturaleza, que tengan salvaguardas. ¿De qué estoy hablando? Básicamente del desarrollo de la infraestructura. Entonces, hay que vigilar, por ejemplo, de que eh, si es que se van a abrir carreteras para entrar a áreas donde donde no, son remotas y se puedan extraer recursos. Entonces esto de tener un desarrollo basado en el extractivismo en, en las eh, informales e ilegales está uh, realmente algo que hay que vigilar. Entonces las presiones que yo veo es entonces infraestructura, expansión de la frontera agrícola, más ganadería y más este um, más uh, actividades ilegales. Entonces, eso es lo que hay que vigilar y esto creo que se puede resolver más bien con políticas públicas y con alianzas con el sector privado muy puntuales. Gracias, doctora Chichón. Para el doctor Rodrigo Sierra, una pregunta puntual. ¿Se ha estudiado el impacto hidrológico en el cambio de uso del suelo para el cultivo de palma africana en la zona de la Amazonía Norte del Ecuador? Y en el caso que sí, ¿cuál sería? una respuesta puntual, no sé, no que yo sepa, no es un tema que yo manejo, entonces no, no te puedo, no podría apoyar, desafortunadamente. Ok, hay otra pregunta también para el doctor Sierra, el modelo de gestión actual está definido por el portafolio de iniciativas activas que reducen directa o indirectamente la deforestación en Ecuador, ¿Qué recomendaría en este tema al nuevo gobierno? Uh... Bueno, yo creo que mantener esa, esa visión territorial es muy importante. ¿no? En algunas zonas es cacao, en otras zonas es ganadería. Eh, perdón. Eh, entonces, mantener esa visión territorial es muy importante porque le da un poco de, de, de dientes a la, a la política de las acciones. El segundo factor que me parece que se debe tomar en cuenta es el tema de, de, de eficiencias en el uso del suelo. ¿no? La promoción de eficiencias, cosas que se ha estado dando pero de una manera llamémosle natural. Y en tercer lugar, algo que se mencionó para Brasil, que también en Ecuador un poquito está empezando a funcionar, que es el, el trabajo con eh, gobiernos locales. Gobiernos locales que tienen acceso a la información, que tienen, conocen a la gente, conocen la situación, y que pueden tener un efecto o tienen un, un, tener un, un impacto eh, mucho más directo que políticas que son manejadas a nivel eh, central, ya vemos, desde, de, en el caso de Ecuador, de Quito. Eh, el trabajo con, con gobiernos centrales desde el punto de vista de información y también de, desde el punto de vista de capacidades productivas, los gobiernos locales en Ecuador tienen la, eh, tienen la, la, la obligación de trabajar en temas productivos, me parece que serían cosas que tiene que y seguir haciendo el gobierno o tal vez incluso profundizar más. Me parece que esos tres temas son eh, claves en el caso nuestro. Hablo de Ecuador. Perfecto, muchas gracias. Para el doctor Carlos Sousa, ¿podría hablar de alguna de las razones por la que Rondonia ha experimentado unas tasas de deforestación tan altas en particular, si esto tiene que ver con la infraestructura, la gobernanza u otros desafíos? Voy a contestar en oportuno. Eh, primeramente, los últimos informes de deforestación mensual que sacamos para abrir apunta a alta tasa de deforestación de en Amazonas, que es el mayor estado de, de, de la Amazonía brasileña, brasileña, con mucha cobertura de bosque, pero está avanzando la frontera de Rondonia a Acre, en, en, en Mato Grosso para este territorio en Amazonas. En Rondonia prácticamente solo tenemos bosques protegidos y mucha fragmentación, pequeños bosques fragmentados. Y, y la semana pasada, dos territorios protegidos estaduales se fueron, reducidos. Entonces, es un proceso de... Es de, de, un estado pequeño, Rondonia, y la deforestación está avanzando para Amazonas. Esta es la, la, la situación actual. Gracias, Carlos. Y la última pregunta, pero por favor, una respuesta bastante categórica y corta para Marta Torres. ¿Cuáles son los siguientes pasos en la Amazonía peruana de la gestión de los mecanismos de retribución de los servicios ecosistémicos merece? Este, bueno, puntualmente y gracias al trabajo colaborativo con SUNAS, eh, identificar metodologías, eh, generar a, eh, estas en función de los aprendizajes que ya tenemos en el territorio de interacción con actores y sobre todo cómo fortalecemos el lado de eh, contar con la data científica para poder avanzar concretamente, saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué cosas se tiene que rectificar y para eso mejorar los sistemas de monitoreo y cómo se incorpora en la gestión información científica nos va a ayudar bastante. Muchísimas gracias, Marta. Hemos tenido, les comento, una eh, una eh, recepción bastante interesante. Inclusive tenemos algunas respuestas de Filipinas, preguntas de Filipinas, preguntas de otras partes que no es justamente América Latina y el Caribe. Lamentablemente, por el corto tiempo que tenemos no podemos continuar, sin embargo, les invito a los panelistas a responder las preguntas que ustedes tienen en nuestra caja de question and answers o preguntas y respuestas. Bien, bajo este contexto, permítanme finalmente invitarles a la próxima conversación de Natural Capital de Stanford University, cuyo tema es el valor de la infraestructura natural en la planificación urbana. Esta es una experiencia en Singapur, en Asia, y se llevará a cabo el 22 de junio de este año, de 6 de la noche a 7 de la noche, hora del Pacífico. Damas y caballeros, estimados panelistas, muchísimas gracias han sido unas exposiciones brillantes, excelentes. Les agradecemos a cada uno de ustedes a nombre de Natural Capital Project de la Universidad de Stanford. Muchísimas gracias. Esperamos continuarles viendo nuestras próximas, próximas eh, reuniones, conversaciones que tenemos. Y sobre todo, les agradecemos por su interés en este tipo de reuniones en Natural Capital Project. Muchísimas gracias. Un excelente.